Hablemos del amor. Estoy seguro que algunas, si no muchas, de las cuestiones que planteo darán de lleno en la línea de flotación de algunas personas. La intención no es convertir este discurso en un poema cursi y aburrido, sino todo lo contrario, hacer que recuperen una parte esencial de la vida, amar. Eleanor Roosevelt decía que si quieres llegar a ti, debes hacerlo con la cabeza. Pero si lo que quieres es llegar a los demás, debes hacerlo con el corazón. Verás, estamos viviendo una etapa en la que la sobreinformación, la tecnología y los cambios de paradigmas sociales, económicos, tecnológicos y profesionales están haciendo que muchas personas se hayan convertido en espíritus prácticos e individuales. Vamos, eso lo puede ver cualquiera, solo tienes que observar como Whatsapp y las redes sociales se han convertido en la octava maravilla de muchas de ellas. Mucho ego, anonimato, contenidos copia y pega, yo, yo y yo. Pero en todo eso, dime, ¿dónde está el amor? Amor por uno mismo. Amor por los buenos modales. Amor por aquellos a los que aprecias y a los que deseas lo mejor. Amor por lo que haces por lo que comes y por lo que vives. Amor a decir a cada persona algo que les anime y les haga sentir únicas. ¿Dónde está ese amor? Por hacer las cosas bien hechas. Por ser románticos a cada instante con nuestra pareja. ¿Dónde está esa llamada de preocupación de quien sabes que lo está pasando mal? Esa sonrisa limpia y sincera con nuestros mayores, cuando, por décima vez consecutiva, cuentan la anécdota que tanto recuerdan. ¿Dónde está esa mejilla al cometer tu hijo o hija algo incorrecto y están frente a ti temblando por lo que les espera, cuando lo que realmente necesitan en ese momento es tu apoyo? ¿Acaso tal vez no fuiste joven? ¿Acaso tal vez no hiciste travesuras? Déjate de farfullar como las hienas hambrientas, con la boca grande, que el amor no existe que se sufre si te enamoras, o que todos los hombres o mujeres son iguales. ¿Qué te parece si te digo, cobarde?, porque ¿qué otra cosa podría decirse a alguien que reniega del amor solo porque en el fondo teme comprometerse? Y falsante a aquellas y aquellos que aprovechando el amor sincero de otras personas les arruina la vida emocional y económicamente solo porque ellos sí creyeron en el amor qué triste es pasar por la vida sin amar de verdad, sin decir te quiero, sin hacer las cosas de corazón, y qué valiente es aquel y aquella, que sabiendo que se exponen al amor, con todas las cartas sobre la mesa, deciden, pese a todo, amar hasta la muerte. Siempre será más dichoso y recordado amar un segundo que no amar jamás por miedo. Qué fácil es identificar a quien ama, tan solo tienes que mirar el brillo de sus ojos cuando hablan de su pareja, hijos, de su propia vida o de su trabajo, son personas con las que estarías horas conversando sin tener la sensación de que el tiempo ha transcurrido, personas que saben ser extraordinarias y hacen extraordinarios a los que les rodean. Dime, ¿cuándo fue la última vez que dijiste te quiero? Cuando hablando con alguien especial, dejaste el móvil en silencio para disfrutar enteramente de su conversación, de su presencia o de su sonrisa? Dime, ¿cuándo fue la última vez que hiciste reír a alguien sin la intención de pedirle nada a cambio, simplemente hacerla feliz? ¿Cuándo disfrutaste de un momento de gloria viendo el atardecer y levantaste la mirada para decir, gracias? Tú y yo sabemos de lo que estoy hablando, pero solo tú tienes el poder de hacer un cambio en tu vida, darle prioridad al modo de vivirla. Déjate que la tecnología esté a tu disposición y no al revés. Toda creación, lo creas o no, está hecha con amor. Lo que nos rodea forma parte de la misma fuente. La naturaleza carece de miedo, más bien, esto da abundancia. No sé cuál será tu visión de la vida, y poco puedo hacer yo, más que ser una voz que te sugiere que ames, porque esa será la mejor inversión que hagas en tu vida.